Hola, pues muchos nos hemos alertado por eh, el tema de las narcovacas, también por el tema de la cocaína que se ha incautado eh, en la exportación de plátanos en algunos países en el mundo, plátanos vendidos desde Colombia, pues estas imágenes que ustedes están viendo aquí arriba son las imágenes de una fábrica de café en Suiza, una fábrica que importa café de todo el mundo incluido Colombia, y donde el 6 de mayo del año 2022, del año anterior, y que ya hace un tiempo pero que la prensa cayó, que la prensa no dijo absolutamente una palabra, pues incautaron media tonelada de cocaína. Resulta que esta fábrica es automatizada, es un proceso completamente automático, pero los empleados se percataron que había algo eh, que no era café en los sacos, llamaron a la policía y la policía encontró 25 kilos de cocaína por costal. Y en total más de 500 kilos de cocaína que venían infiltrados y camuflados en café de Colombia, en el excelente café que nosotros producimos y que eh, han utilizado también los narcos para sacar sus mercancías de Colombia. Esto es terrible lo que está pasando en Colombia y pues las autoridades a nivel mundial ya están alertadas.